¿Qué va a hacer el muñeco ese rojo? Acercarse a la pantalla, mirarme con cara de demonio y decirme: ¡Nunu, escúchame! <risa> ¡Ahora sí que tengo miedo! ¡Ah! ¡Ya hemos vuelto, Nunu! ¿Eh? ¿Dónde se ha metido Nunu? ¡Chicas, buscad a Nunu! No. ¿Dónde te el Papi, no, no, no está por ningún lado Seguro que está escondida muerta de miedo en alguno de sus escondites <risa> Bueno, ya aparecerá, voy a seguir jugando Oye, ¿qué hace un gato dentro del juego? ¡Esa no será, uno. No, ¡Ayuda papi! ¡Socorro! ¡Oh, no! Mamá me está atrapando a mis princesitas! ¡Y las quieren tener dentro del juego de gártela, Zambán! ¡Tengo que impedirlo! ver! con la pantalla apagada no puede hacer nada! ¡Chicas! ¡Si estáis delante de una pantalla, apagad ya. ¡Tontarías, Sergio! Demasiado tarde <risa> ¡Vale Sergio! ¡Que aún puedo salvar a Mimi! ¡Mimi! ¿Pero se puede saber qué le pasa a Sergio? ¿Está más loco de lo normal? Con lo tranquila que estoy viendo animado, Cat Uy, ese es Pam Pam, ¿no? Por su cara Creo que no se llama así Van ha conseguido atrapar en su juego a Dasha, Mimi y Nunu! Pues esto no quedará así.